Bueno, hola, hola, hola a todos, a todas, a todes, o sea, a Vero y a Martita Marín. Hola. Hola, buenas tardes, profe. Estoy de inicio. Ah, nivel inicial. Vos y Martita, que ya saben más que, que yo. Te dije que sí quiero aprender. Vos y Martita. Ya, ya estoy ahora así preparada para aprender, entonces ya ya vengo a aprender. Sí, justo a vos y Martita que saben más que yo. Ah, no, sí, ¿cómo no? No, yo estoy empezando de ceros, ya te había dicho que tenía que empezar en algún momento y ya estoy otra vez, empezando de ceros. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si tengo que mandar eh, invitaciones. Eh. Yo me, yo me uní con el link que pusiste ahí. Sí. Y Martita también, y María Inés Filippeli también, Laura Carolina. Ay, no lo escucho. ¿No me escuchas María Inés? ¿Qué pasa? Yo a vos sí te escucho, María Inés. No sé qué pasa, yo no escucho. No sé. Algo en tu configuración. Uh -huh. Qué guapo que estás hoy, Marce. ¿Cómo? Qué guapo que estás hoy. Ay, gracias. Estoy normal. Como todos los días. No, hoy te ves así como más rosadito. Ah, mira, debe ser que salí a la mañana a hacer unas compras y me dio un poquito el sol. Después de un año y medio sin que tocara el sol mi cara. Bueno, hola. Yo tí, hoy fui al ¿eh? primer evento, oh. así que también. Muy buenas tardes para todos. Estás Marta, ¿Cómo Bueno, hola Espartán. Eh, Estoy más morocho Martita Decís vos no. Bueno no, Debe no ser que Debe ser la luz Hola Damián Bueno Hola. Se van uniendo ahí eh, De a poco Ah, Trirene hija, es la que está muy bien, claro. Bueno, pero no me acuerdo... Trirene también te llamás vos, eh? Trirene hija. Ah, bueno, Trirene hija entonces. Jessica que saluda. Bueno, en... Dos minutitos, empezamos la clase. Yo como buena mexicana, soy el arroz de todos los moles, dicen aquí. Estoy en todos lados. <ríe> a ver, Vero, si, si vos podés ayudar a María Inés, que dice que ella no puede escuchar, vos que sabés bastante... Ahí en el chat hola Débora, buenas a todos, dice Manuel, Manuel Dean. Sí, yo creo que es un tema de, de volumen del, porque ahí ya la podíamos escuchar bien. Bien. Acá. ¿Qué? ¿Eh? No, no es acá. No sé dónde es. Ah, acá, invitar miembros. Bueno, solo me permite invitar a los miembros del grupo. Bueno, Lola, no la voy a invitar porque está en el otro. Lola, no en el otro otro colocaron una carta. ¿Tú, mira, hay... tu, tu, tu, nombre, tu nombre, Ahí da clic, Ahí puedes subir el volumen de tu de tu transmisión y ya escucha bien todo. Bueno, eh, bienvenidos a, a todas, a todes, a todos. Eh, dos cositas antes de empezar. Hoy vamos a ver eh, lo más rápido posible eh, el, los eh, temas de los cuatro videos eh, primeros del curso de astrología que se llama, es una lista de reproducción que está en mi canal de YouTube que se llama Aprender Astrología Fácilmente eh, Dos consideraciones Pero una, yo no tengo ¿Qué no tenés? <ríe> No tengo ganas de, de, de leer, prefiero que lo digan, aunque es, es, es son videos tuyos. Sí, sí, son videos. Me prefiero así en forma más directa. Claro. Entonces, eh, el, eh, yo quiero dos cuestiones. Una es eh, comentarles que yo en febrero de este año eh, me propuse la eh, enorme misión a mí mismo, para mí la enorme misión, de que eh, en el término de un año, o sea en menos de un año, pues fue en febrero y antes de diciembre, eh, Convertir a todos los que así quieran en eh, el oficio del astrólogo Y hay una diferencia entre el oficio del astrólogo y el astrólogo Y esto es muy importante que lo sepan desde el primer momento ¿Por qué? Porque muchos vienen eh, ávidos de conocer ¿Qué significa Venus en Tauro? Y también lo van a aprender. Pero eso lo pueden aprender leyendo cualquier libro, escuchando cualquier video. Eh, van a tener un montón de opciones para eh, conocer eso. No hace falta que yo se los diga. Lo que no van a encontrar en ningún libro, ni van a encontrar en ningún curso... Eh, es que les enseñen el oficio de la astrología, o sea, hacer astrólogos, astrólogas, astrólogos, según cómo se perciban a sí mismos. Eh, yo para llegar a esto eh, transité 30 años este camino. Yo, mi primer carta natal la hice en el año 89, 1989. Eh, y todavía me acuerdo el desafío que fue hacer esa primera carta natal. ¿Por qué? Porque no sabía el oficio de la astrología. Sabía de astrología, no del oficio. Eh, y para colmo de eso, yo les conté esa historia a algunos que siguen en el chat, eh, que, que me tocó una señora muy grande, eh, para ese momento además, era demasiado grande. ¿Y por qué digo para ese momento? Eh, porque en, en los 80, en los 90, en los 2000, eh, no se tenía una expectativa de vida tan larga. Eh, hoy hay una expectativa de vida mayor. Y además, para la edad que yo tenía, porque yo en ese momento tenía 20 años. Eh, entonces, para mí era enorme, era... Y yo digo, ¿de qué le hablo? O sea, ¿qué le puede interesar que no haya recorrido ya? Eh, ¿Cuál pueden llegar a ser sus intereses? Y bueno, y resulta ser que esa mujer me ayudó mucho porque estaba llena de intereses. No era un solo interés que tenía. Tenía muchos intereses. Eh, quería construirse la casa, quería tener su campo. Bueno, y una mujer muy grande. Eh, ahí me di cuenta que no, no hay tiempo para soñar. Eh, ahí entendí eh, que... ...que esa frase tan trillada... ...que la vida es efímera... ...es verdad... ...es efímera... ...y que la cantidad de años... ...no la hace menos efímera... ...y que uno puede vivir... ...hasta los 20 años... ...hasta los 30, hasta los 40, hasta los 50... ...hasta los 100... ...y sigue siendo efímera... ...bien... ...entonces... ...hecha esta aclaración de que acá en el nivel inicial y en todos los niveles en el nivel 1, en el nivel 2 lo que van a hacer es convertirse en astrólogos astrólogas, astrólogues eh, y no solo van a saber de astrología Les digo, tenemos poco tiempo. Entonces, este es un curso para nivelarlos con los que ya están desde febrero, desde marzo y algunos más que tomaron otras clases que yo di. Como es el caso de Lola 1, que hoy está junto con Jordi y con Liana dando el nivel 1 eh, entonces recabé todos los, los errores las pérdidas de tiempo y demás que tuvimos en las anteriores clases y y, y evolucione esto. ¿Para qué? Para poderlos nivelar. Este es un, eh, un curso de nivelación. Para que a fin de año, el 26 de noviembre, creo que es el 27 de noviembre, no me acuerdo ahora cuál es el, el último viernes de noviembre, eh todos están en el mismo nivel todos puedan leer una carta natal todos pueden leer una revolución solar todos puedan leer una revolución lunar todos puedan leer una, una sinastría esos son como los cuatro elementos más importantes eh, con los que se van a encontrar en el trabajo en lo cotidiano, Sí, Hay otras cosas Hay muchísimo La astrología es inmensa eh, Están las estrellas fijas están, Hay pero millones de cosas en astrología eh, Pero es muy raro que alguien Les mande un mensajito pidiéndoles un turno Para hacerse tal cuestión con la astrología. Lo que van a demandar de ustedes. Si ustedes quieren ser astrólogos. Es. Eh, la carta natal. Y la revolución solar. Es lo que más piden. La revolución lunar. No tanto. Y la sinastría. Eh, hay que ofrecerla porque la mayoría de la gente no, no la conoce. O sea, hay mucha gente que no sabe de qué se trata. <coughs> cuando se enteran de qué se trata, entonces sí se las empiezan a pedir. Eh, es una de las cosas que más piden cuando se enteran. En general, eh, la sinastría es la comparación de dos cartas natales para ver cómo se llevan en, en algún aspecto esas dos personas. Puede ser en el aspecto sentimental, puede ser en el aspecto comercial, en el societario, en el trabajo en equipo, si ¿sí? Se comparan las cartas. Bien... Eh, entonces, ¿qué es la astrología? La astrología es el estudio del cielo. Y, y yo para hacer esta, esta introducción, les quiero mostrar esto, que es con lo que yo me entretengo. ...durante horas y horas y horas... <risa> ...y que... ...en realidad yo tenía otro programa... ...no este... Eh, ...que... ...esta es una página web... ...que se llama Stellarium... guión del medio web... .org, ...que te muestra el cielo... ...como va estando... ...a la hora... Eh, ...en que estás... Sí, o la hora que vos le pongas por ejemplo ahora son las 17 16 acá en Mar del Plata entonces me dice que por el horizonte del este que yo estoy parado en un punto acá y por el horizonte del este está ascendiendo o sea yendo hacia arriba Capricornio ¿Sí? Y si me voy al horizonte del norte, me dice que el que está descendiendo es cáncer. ¿Sí? Ven que ahí va desapareciendo cáncer. ¿Sí? Y acá me va marcando toda la línea por donde van pasando los planetas por donde se los ve pasar a los planetas ¿Sí? y acá tenemos capricornio sagitario escorpio libra virgo leo cáncer géminis que no se ven esto es parte de el planeta tierra Tauro, Aries, Piscis, Acuario, Capricornio. ¿Sí? ¿Ven cómo es la bóveda del cielo? Ahora, esto mismo que yo veo acá que lo veo, digamos, en 3D. ¿Sí? Yo lo veo en este map mapita en 2D, en plano. ¿Sí? Que, esperen, porque tengo que Volver acá y compartir la otra pantalla. Esta. O sea. Yo. Cuando. En lo que les mostré recién. En ese programa que les mostré recién. Yo estaba. Ese programa te toma un punto que sería este. O sea, ¿dónde está parada la persona? El, el efecto observador. ¿Sí? Este sería el horizonte del este y este sería el horizonte del oeste. Todo lo que podíamos ver era todo lo que está en el cielo, la bóveda del cielo, esa rayita roja que veíamos por donde pasan los planetas, ¿sí? por donde se los ve pasar, y detrás las constelaciones. Fíjense que yo les dije que el signo que estaba ascendiendo, o que estaba empezando a ascender, era a acuario, y el signo que se estaba empezando a ocultar era leo. ¿Sí? Vamos a cambiar la pantalla de vuelta, y les voy a mostrar acá, en el horizonte del este, ah, bueno, ahí está, en grande, tengo que venir para acá en el horizonte del este eh, acuario el signo que estaba empezando a ascender, que se empezaba a ver ¿sí? ahí no sé si se alcanza a notar que dice Acuarios. y en el horizonte del oeste por supuesto el signo de Leo ¿Sí? o sea esta es toda la bóveda esta línea roja que yo les decía es toda la bóveda del cielo por donde vemos pasar siempre a los planetas y a las 12 constelaciones esto esta línea roja que sigue es lo que se vería desde el otro lado del planeta. No en Mar del Plata que es donde yo tengo eh, este programa. Entonces, dicho eso, vuelvo a compartir eh, esta pantallita. Y ahora sí me van a poder entender por qué en astrología eh, tomamos esos 10 planetas y no tomamos otros planetas eh, porque no pasan por esa línea roja. Entonces, pueden estar afectando por esa elipse, eh, elipse se llama. Eh, puede estar afectando, eh, pero no en la forma tradicional en que se ve en astrología. ¿Por qué tomamos a las 12 constelaciones? Porque si ustedes vieron acá... Esperen que les comparto de nuevo. Eh, está Aries, pero también está Andrómeda. ¿Y por qué no la tomamos? Y también está eh, Casiopea, creo que se llama. <ríe> eh, a ver. Eh, Casiopeia. ¿sí? Entonces está Aries, pero está Andrómeda. Y está Sectus, y está Perseus, y está Auriga. Son todas constelaciones. ¿Por qué no las tomamos? Porque esta línea roja, que es la elipse por donde se los ve pasar a los planetas, toca únicamente el signo de Aries, el signo de Pisces, el signo de Tauro, ¿Sí? El signo de Géminis. El signo de cáncer. Yo les digo esto porque... Porque en realidad eran preguntas que yo me las hacía. A lo mejor ustedes no se las están haciendo. Lo toman como que es así punto. Yo sí me las hacía. Yo me preguntaba por qué estas 12 constelaciones y no 15, no 20, no otras. <ríe> ¿Sí? ¿O por qué esta no estas 12 y no otras? ¿Qué fue un capricho? No. No fue un capricho. Es por donde, según la elíptica del Sol, se ve detrás, esa constelación. Entonces, en astrología tenemos eh, este círculo en una carta natal, en el plano de la carta natal, tenemos este círculo que significa la Tierra. Este círculo que significa la cúspide del cielo, o sea, eh, la bóveda del cielo, perdón, no la cúspide, la bóveda del cielo. Acá tenemos un puntito que es donde está naciendo ese evento. Esta carta que ustedes ven acá, en realidad debería ser esta, ahora sí. Esta carta que es la que ustedes ven acá, es la carta de inauguración de este curso inicial. Esta es la carta de ustedes y yo la elegí por algunas particularidades que tiene. Que ya después, a medida que vayamos estudiando, ustedes se van a ir dando cuenta de por qué la elegí. Pero una de las cosas que, que tenía es que el efecto, el, el observador, el nacimiento que se estaba dando, en este caso no de una persona sino de un curso, ¿sí? iba a tener medio cielo, o sea que si yo hubiera mirado justo a 90 grados encima de eh, mi cabeza hacia el cielo, lo que hubiera visto es al signo de escorpio a los 23 grados de escorpio entonces si yo me voy acá y me fijo no, perdón, siempre les hago lo mismo en un segundito Y me fijo dónde está Scorpio. Me voy a dar cuenta que está justo, justo, justo. Scorpio es este. ¿Ven? Este que supuestamente tiene formato de escorpión. ¿No era eso? ¿Cuál era? Este. ¿Ven? Hay... Hay que tener mucha imaginación para ver un escorpión ahí entre esas estrellas. Pero... ¿Sí? Entonces, eh, si acá está Libra, 0 grados de escorpio está acá. Quiere decir que en este momento el medio cielo debe estar aproximadamente por aquí, por los 23 grados de escorpio. ¿Sí? De la constelación de escorpio. ¿Les interesa lo que estamos hablando? Claro que sí, profe, Sí, está muy interesante. Sí, gracias, profesor, muchas gracias. Súper interesa, súper interesa, bellísimo. Bien. ¿Por qué es tan importante que, que sepan esto y que se pregunten esto? Porque la astrología no es un... Eh, una ciencia eh, oracular, o una ciencia de anticipación, o una ciencia eh, eh, de adivinación. La astrología tiene que ver con cómo están las energías planetarias dispuesta de una determinada manera y cómo afectan al individuo, a la sociedad, a, a la política, a las circunstancias, a, eh, a la Pachamama, eh, o sea, al cultivo. Y, y lo máximo que que en el nivel científico, ustedes saben, nosotros no estamos considerados científicos. Eh, ¿Por qué? Porque un día eh, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana eh, decidió que esto en realidad era brujería y creó... Eh, la astronomía o sea estudio, el estudio de los astros para saber nada más que dónde están los astros pero no cómo influyen esa posición astral eh, porque eso ya le pareció que era meterse con con cosas que les podía quitar el negocio a ellos entonces eh, no está considerado una ciencia, no, es un gran problema para nosotros que no esté considerado una ciencia, porque así se crean eh, variedad de escuelas y entonces eh, no hay una, un, un método científico de estudio de la astrología que sería muy bueno que sería espectacular para todos nosotros que pudiéramos tener una contención a nivel eh, educativo, a nivel eh, universitario o, o, o aunque sea a nivel terciario pero que no podamos hacer cada uno lo que quiere sino que tuviéramos unos parámetros de enseñanza porque yo creo estar enseñando lo mejor, pero no sé si estoy enseñando lo mejor. Y seguramente muchos de otros grandes astrólogos, mucho más grandes que yo, porque no, no, yo no soy un gran astrólogo, soy un astrólogo y punto, eh, eh, tampoco tienen ese método científico de enseñanza de la astrología. ¿Por qué? Porque, porque un día nos separaron, nos dijeron, no, no está bien, estudien las estrellas, pero no tiene nada que ver, no influencia al ser humano. Y lo máximo que dejaron como influencia, porque ya era muy notoria, era lo de las mareas altas y bajas regidas por la luna. Eh, pero ustedes imagínense que si la luna, que ni siquiera es un... Eh, un planeta eh, es eh, eh, un... Eh, ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, eh, no importa. Eh, ni siquiera es un planeta. Eh, tiene la importancia ah, que tiene. Está ¿Cómo? Sierra, hola, Mar. Hola, Denise. ¿Cómo decías? Bueno. Eh, se le corta, Denise. Eh, entonces. Una. Tú estás hablando. Si la luna que... No, Denis, se te corta mucho. ¿no? no, te alcanzo a entender. No sé si. No. La, la palabra que no te llegaba. Eh, creo que Denis nos quiere compartir, profesor, que si la Luna, que siendo simplemente un satélite. Un satélite. Digamos, afecta... Ahí está. En la Tierra, ahora imaginémonos, digamos, eh, la fuerza o la energía que tienen los planetas eh, que rigen cada casa, pues en nosotros. Es... Que es muy notoria también. Exactamente, gracias Espartan. Eh, a ella se le entrecortaba todo y a mí no me salía esa palabra, un satélite natural de la Tierra. Si la Luna tiene semejante importancia como para manejar la, las mareas altas y bajas, ...en la tierra... ...y si ancestralmente... ...además... ...por la luna... ...manejaron las buenas cosechas... ...las malas cosechas... ...o sea porque eso no fue solo... ...en... ...nosotros lo que enseñamos es... ...astrología caldea... ...es la astrología que llega hasta nuestro tiempo... ...desde los caldeos... Eh, ...pero acá en América... Eh, bueno, hay muchos que no son de América también, creo, eh, pero acá en América, tanto los aztecas como los incas, como, como todas las culturas, ¿sí? eh, inclusive las culturas orientales, se manejaban por el paso de la luna para, eh, eh, para cultivar, para cosechar, para sembrar, para... ¿sí? Entonces, es muy importante eh, que tengamos en claro esto, que la astrología son energías planetarias que nos dicen cómo están las cosas dispuestas para un determinado nacimiento, que puede ser de una persona, que puede ser eh, de una de una sociedad, que puede ser de un comercio, que puede ser de de una siembra, de una cosecha, de una. ¿sí? ¿Qué día me conviene sembrar? ¿Qué día me conviene cosechar? Ayer una, una alumna me consultaba, me decía. Me ofrecieron un negocio, pero tengo tiempo hasta tal día para contestar, eh, para poderme sumar o no, qué hago, ¿sí? Bueno, la astrología sirve también para eso. Eh, para ver cómo están esas energías. Eh, ahora, hay una gran diferencia. Yo por ahí veo a varios que... Eh, que tienen en, en sus estados eh, Tarot, por ejemplo, Damián Y bueno, ahora no, no encuentro ningún otro Pero hay una gran diferencia Entre el tarot y la astrología Y no estoy desmereciendo al tarot Una vez más lo aclaro Yo eh, creo en el tarot Me respeto muchísimo al tarot no es muchas las veces que he hecho abrir el tarot para hacerme leer algo eh, porque no creo en eso de que... ¡Ay, me duele la cabeza! A ver, ¿qué, qué, qué, qué, qué pasa? Eh, tírame las cartas a ver qué, qué me dicen. No. Para mí, todas estas cosas, eh, sobre todo las que son más... Eh, eh, más eh, es eh, esotéricas eh, para mí mm, tienen que respetarse muchísimo y no es cuestión de que eh, tuve una pelea con mi pareja y a ver decime algo porque estoy deprimido no, para mí no va tiene que ser algo importante para poder abrir el tarot eh, a, a ese punto le tengo respeto al tarot No sé tarot Traté de estudiarlo muchas veces Nunca pude aprenderlo eh, Debe ser que no vibro Como un buen tarotista eh, Por mis energías planetarias de nacimiento eh, Pero No estoy menospreciando al tarot Eso es lo que quiero que quede en claro Lo que digo es La astrología y el tarot son dos cosas completamente distintas. El tarot es adivinatorio, es guía, es, eh, es oracular, ¿sí? Eh, mientras que la astrología es un estudio que se hace de cómo están las energías. Entonces, cuando yo te hago una, una carta natal... Lo que estoy diciendo es ese sello de vida con el que naciste. Por ejemplo, en mi caso, yo soy ascendente Leo. Yo, desde que nací hasta que me muera, voy a seguir siendo ascendente Leo. Es un sello personal. Leo que es Ese ascendente Leo que es lo que hace y que yo eh, sea algo egocéntrico. O sea, que siempre eh, me ponga como modelo, ¿sí? O sea, que siempre esté eh, siendo autorreferencial. Por ejemplo, una de las cosas. Eh, ¿Sí? Entonces, eh, cuando eh, llega un año y, y ese ascendente mío de nacimiento igual me estoy adelantando mucho pues ya les estoy hablando de revolución solar si no lo entienden, quédense tranquilos que ya lo van a entender cuando eh, pasa un año y yo me fijo en la revolución solar y digo, ah, pero este año ese ascendente Leo mío cae en casa 12, entonces el león va a estar hacia adentro, va a estar matizado, entonces no voy a estar queriéndome exponer tanto, va a ser un año más bien hacia adentro, ¿sí? Casi un año de pandemia, <ríe> eh, bueno, nada, eh, entonces yo puedo predecir algunas cosas, pero nunca las tengo que dar como, eh, como la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que saber es que los astros inclinan, pero no obligan. Eso es algo que eh, lo... Eh, viene de la, de la época de Hipócrates, el padre de la astrología eh, Que los astros inclinan, pero no obligan Entonces, ¿para qué me sirve la astrología? Para saber cuáles son mis puntos fuertes y, y, y usarlos Saber cuáles son mis puntos débiles y cambiarlos eh, Saber cuáles son los momentos ideales saber qué planetas me están afectando, saber qué planetas me están beneficiando, porque supongamos, voy a dar un ejemplo muy burdo, muy, muy de lo cotidiano, eh, voy a ir a jugar un número a la lotería, sí y, eh, y las energías pueden estar muy positivas, Respecto al azar para el día de hoy, pero si yo no voy y lo juego, me quedo en mi casa, no lo voy a ganar. Entonces, los astros se inclinan, pero no obligan. ¿Sí? Bien. Dicho esto, lo que les di es así un aluvión de cosas de bases de la astrología, que es toda la clase 1 es la presentación de la astrología. ¿En qué nos basamos en astrología? En este puntito que está acá, <ríe> esperen porque yo me pienso que se los estoy mostrando, este puntito que está acá, que es el lugar exacto donde se está dando el nacimiento. ¿Sí? O sea, si yo agarrar un telescopio y mirar a 90 grados, lo que vería en este momento son los 23 grados de escorpio. O sea, en este momento no, lo que hubiera visto a las 17 horas que fue cuando empezamos, ¿sí? este curso. Eh, entonces, ese es eh, el punto hacia donde confluyen Todas las energías. ¿Energías de qué? Energías de los planetas, ¿sí? Energías de los signos, que le llamamos signos, pero son constelaciones. Son las 12 constelaciones por donde la elíptica del Sol pasa, como les mostré en el programa, en el, est, en el stellium, Stellarium estelarium, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, después les paso bien el nombre. Eh, yo juego con eso, me quedo horas mirando el cielo, me encanta. Y, y cada tanto se ve pasar eh, un, un satélite artificial. Los muestran también los satélites artificiales. Eh, en ese programa eh, la otra cosa que yo les aclaro en esta clase 1 es eh, si no tienen absolutamente ningún conocimiento de la astrología yo estoy seguro que en estos tres meses que nos queda por adelante cada viernes ...pueden convertirse en astrólogos igual... ...así no tengan ningún conocimiento. ¿El secreto cuál es? Hablar todos los días de astrología. Vos cuando empezaste... Eh, eh, ...primer grado o como se llame en tu país... Eh, la primaria cuando te enseñaron a leer y a escribir eh, no ibas una sola vez a la escuela ibas cinco días a la semana eh, y además la maestra te mandaba tarea para hacer bueno, esto no es una escuela tradicional esta es una escuela completamente libre es gratuita ...podéis entrar y salir... ...de los grupos cuando vos... ...quieras... Eh, ...nadie te va a estar controlando... ...nadie te va a estar diciendo nada... ...excepto a Vero Morena... ...que, que le digo... Eh, ¿qué pasa? que no estabas participando... Eh, ...pero eso por otra cosa... Eh, ...todo eh, yo... ...todo vos... ...pero al... ...el resto, excepto Vero Morena... ...el resto... Todos, todos son completamente libres, o sea, de entrar y salir cuando les guste, eh, de tomar esta clase no tomar la aquella, sí, pero la obligación que tienen es con ustedes mismos, por eso pregúntense en este momento, quiero convertirme en astrólogo, astróloga, astrólogo antes de fin de año. O sea, en estos tres meses. Y si la respuesta es sí, estás en el lugar indicado. Si la respuesta es sí, también te tenés que preguntar otra cosa. ¿Estoy dispuesto a todos los días hablar algo, escuchar algo de astrología? Aunque no sea a mí, ¿eh? Aunque sea mirar un video por YouTube de otro astrólogo, de otra astróloga. O leer un libro, o... Estoy dispuesto a eso porque la mejor manera de aprender lo teórico de la astrología es escuchándolo, leyéndolo, ¿sí? Eh, y la única manera de convertirte en astrólogo, astróloga, astrólogo es practicándolo. Y para eso se necesitan todos los días. Por eso yo me impuse esta tarea, ¿sí? Porque no me la impuso nadie, me la impuse yo. Por eso también les digo a ustedes, yo no les voy a imponer nada, impónganselo ustedes. Acá no tienen ninguna obligación. Eh, de todos los días a las 5 de la tarde de, de Argentina, ¿sí? Hacer un chat de voz por Telegram. Este curso inicial va a ser una sola vez por semana, los viernes. ¿Quién me abrió el micrófono? Lucidia, ¿me cerras el micrófono? Ahí está. <risa> eh, este curso de, eh, de astrología, les decía, inicial, va a ser una vez por semana para irlos nivelando. Pero no se pierdan del resto de los chats de voz de lunes a jueves en curso de astrología. Así estén hablando de cosas que ustedes en ese momento no lo entiendan. Pero es bueno que estén todos los días escuchando de astrología. Eh, yo este programa lo estoy grabando porque todavía no sé si lo voy a subir a YouTube o si lo voy a subir a Facebook o si lo voy a subir a los dos lados. Lo que sí sé es que lo voy a subir para que esté a disposición, para que lo puedan ver en otro momento también. Eh, además de eso... Maestro, eh... ¿no puedes poner en el canal de curso de astrología para que ahí se vayan quedando? ¿Cómo, cómo? No entendí. ¿No lo puedes subir en, el can en este canal de inicio de curso de astrología? para que ahí se vayan quedando y ahí los podamos sí, yo el otro día traté de subir un video bastante corto el video en sí y, y me tardaba muchísimo, tuve que cancelarlo y yo tengo muy buena velocidad de internet, o sea que no era el internet eh, eh, de hecho después lo subí a youtube y, y subió enseguida eh, entonces lo más factible es que lo suba a YouTube Aunque sea como video oculto Y que suba el link del video al, eh, al curso Pero sí lo voy a subir al curso De alguna manera lo voy a subir Para que quede en lo que es Esta es la página de comentarios de, El grupo de comentarios De la... Eh, del canal del curso. ¿Sí? <ríe> Bien. Entonces en el canal va a estar esta clase. De alguna manera va a estar. Quédense tranquilos. Bueno. Entonces. Ya vimos. Clase 1 y clase 2. ¿Qué es la astrología? Y qué son las constelaciones. ¿Qué son los signos? Son constelaciones. Y vimos por qué estos 12 signos. ¿sí? ¿Cuáles son los 12 signos? Aries, que empieza el, el 20-21 de marzo. Los signos nunca empiezan el mismo día. ¿Cómo se toma el inicio de un signo cuando el Sol,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 el mismo día, a 0 grados de Aries. Entonces, entre el 21 y el 22 de marzo, entre el 20 y el 21 de marzo, perdón, de todos los años, siempre vemos al Sol a 0 grados de Aries. Y ahí, por una convención, decimos ese es el primer signo. Ahí empieza el Zodíaco. En realidad fue porque ese día coincidía, ese equinoccio coincidía con el inicio de la primavera en, eh, en el hemisferio norte. Coincide todavía hoy. Pero digo, como nació allá en el hemisferio norte esta astrología, lo tomaron como referente, como primer signo entonces eh, profe, disculpe, yo ¿Sí? tengo dos, dos preguntas, ¿las podría hacer de una vez? sí, sí, sí ah, bueno, profesor Marcel una, una pregunta eh, de la clase 1 precisamente sí. eh, usted nos explicaba de que eh, esas dos cosas, eh, digamos esos dos puntos principales que es el medio cielo y el ascendente uh -huh. eh, que aparecen reflejados eh, si yo sacara, si yo tomara un telescopio y mirara directamente eh, arriba, pues encontraría pues, que en mi, el ascendente pues, de esta carta estaría en eh, el ascendiente, perdón, el medio cielo estaría en Escorpio, ¿sí? sí, y el ascendente estaría en Acuario, sí, sí. Pero me dices que eh, el ascendente se toma hacia el este, exacto, ¿sí? pero el este queda a la derecha. ¿Por qué entonces el programa me está marcando el ascendente, el este, hacia la parte izquierda como tal? Obvio. Esa es mi primera pregunta. O sea, no, si lo toma al este, ¿no sería entonces hacia la parte derecha, sí. que sería eh, Leo? ¿O por qué el programa lo muestra así? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, me parece si en el video, no sé si lo tomas, eh, tú explicas que el ascendente marca precisamente eh, el signo que está, eh, que, que está empezando a aparecer en el horizonte, ¿no es uh -huh. cierto? O sea que yo puedo decir que, eh, digamos, tomando este ascendente que está mirando hacia Acuario, él va ascendiendo, o sea que de Acuario me va a mostrar entonces Pisces, o se está escondiendo y de Acuario va a saltar o, o va a ir a mirar hacia Capricornio, o sea, ¿Va en sentido de las manecillas del reloj o va en sentido contrario a las manecillas del reloj? Esas eran mi, mis dos preguntas, profe. Bien, empiezo por la última. El, como es el signo que está ascendiendo, ascendiendo, eh, el próximo signo va a ser Pisces, no Capricornio. ¿Sí? O sea, va a, eh, los signos, digamos, se mueven, a favor de las agujas del reloj en sentido horario ¿Sí? los signos pero los planetas se mueven en sentido antihorario o sea el sol acá está a 0 grados de leo de virgo perdón y acá está a 30 grados de virgo ¿Sí? Y el sol está yendo hacia aquel lado, está yendo de Virgo hacia Libra. Ahora los planetas los, eh, los planetas, las constelaciones se mueven en sentido horario. O sea. Eh, Empieza a aparecer Acuario y está yendo hacia el medio cielo. El siguiente ascendente va a ser Pisces. Y ahí le da el orden a los signos. ¿Se entendió? Perfectamente claro, sí señor. Bien. Esa era la última pregunta. La segunda pregunta que me hiciste es, eh, la verdad no tengo una respuesta, yo también me lo pregunté muchas veces, ¿por qué me lo ponían de este lado el ascendente? Eh, cuando en realidad si yo, para yo poder mirar hacia el horizonte del este, tengo que mirar hacia allá, <ríe> ¿sí? O sea... Hacia este lado tendría que estar mirando. Eh, la verdad, todos los programas de astrología sí, a, a ver si alguien tiene una respuesta. Yo, yo tengo una idea. Bueno, no sé si es la respuesta, es lo que es lo que me parece. Yo, yo creo que, que puede ser como se trabaja en constelaciones, el eh, efecto espejo, porque es uno se pone como, digamos, debajo del árbol, en el término de constelaciones. Y aquí me resuena que cuando uno se acuesta, por ejemplo, para mirar al cielo, unos, o sea, uno se acuesta, uno mira el cielo y te queda tu, tu derecha, el este, entonces siento que es como que si nos estuviéramos acostando sobre la carta, a lo mejor es una cosa muy loca, pero eh, así, si te acostarías de espalda a la carta, te da a la derecha el acuario y a la izquierda Leo. Es lo único que le encontré. Pero no sé si es una respuesta, es lo que me parece. Eh, dicen los italianos, si no es vero, es vetro vato. O sea, si no es verdad, está bien encontrada la respuesta. Eh, yo nunca le encontré esa respuesta. Siempre me enseñaron a, a hacer las cartas así desde, desde que empecé haciendo las cartas manuales. Eh, siempre poner el ascendente para ese lado eh, y sí, claramente eh, se nota que está marcando el oeste, no el este pero bueno no sé por qué no, profe, de todas maneras te agradezco muchísimo porque tú tienes la razón. O sea, uno en se encuentra la información, pero no te explican precisamente esas dudas que van apareciendo y por eso Qué tu radia. trabajo es tan importante para nosotros. Muchas gracias, profesor. Por nada, pero igual me faltó una pregunta. La primera, ¿cuál era? Eh, no, profe, fueron resueltas ya las ¿Ah, dos. Sí? Resolviste la segunda y la primera. Bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Eh, entonces... Eh, bien, ¿hasta acá alguna otra pregunta? Yo, no, profesor. Eh, bueno. No sé si se me escucha. Sí, Bere, perfecto. Sí, gracias. Este, yo tenía, bueno, con respecto al orden de ver por el este, a través en Perú, en las antiguas culturas verían así: como que el norte era el sur y el este era al revés, ¿no? Ahí va como no, ahora se te entre corta, ver, ¿eh? no, no se te entiende No, no Bueno, de, después en algún otro momento nos contaste Alcancé a entender de que en algunas culturas, en Perú Yo supongo que lo que ibas a dar es una definición de lo que podría llegar a estar pasando bueno, entonces, volvemos acá. Les decía, eh, la clase 2, que son los signos? Los signos son constelaciones. Cada constelación eh, está eh, tiene 30 grados. Empieza en el grado cero y termina en el grado 30 donde empieza la segunda constelación con respecto a eso yo después pero más adelante no ahora si me hacen acordar lo de los 30 grados de cada constelación voy a explicar algo que es no es importante para el oficio de la astrología. Pero sí es importante que lo sepan. Entonces. Nada. Más adelante. En la clase 10. 12. <ríe> antes de que terminemos. Que son 14 clases que tenemos por delante. Me hacen acordar de eso. Cada signo se divide en 30 grados. ¿Sí? El signo de Aries. Empieza. Empieza. Ya les dije, el 20, 21 de marzo, eh, o sea, el día que se da el equinoccio de eh, primavera en el norte y el de otoño en el hemisferio sur. Y va más o menos hasta el 20, 21 de abril, que empieza el signo de Tauro. Eh, que va hasta el 21-22 de mayo que empieza el signo de Géminis. Que va hasta el 21-22. Eh, perdón. Eh, hasta el 21-22 de junio que empieza Cáncer Cáncer empieza con el solsticio de verano en el norte el solsticio de eh, invierno en el sur Leo empieza el 21 22 de julio Virgo el 21 22 de de, eh, de agosto y Libra coincide siempre con el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, eh, norte de primavera en el hemisferio sur o sea el 20-21 de septiembre y va hasta el 20, 21 de octubre, que empieza Escorpio. Escorpio va hasta el 20, 21 de, eh, de noviembre, en que empieza Sagitario. El mejor de todos los signos, el gran signo, el signo, no, mentira, es mi signo, por eso dije todo eso. Eh... es Aries, pero... Aries. entonces eh... Eh, Sagitario va hasta el, el eh, eh, hasta el solticio de invierno en el hemisferio eh, norte el solticio de verano en el hemisferio sur, o sea cuando empieza el verano en el sur, el invierno en el norte, que es entre el 21-22 de diciembre. Capricornio va eh, entre el 21-22 de diciembre hasta el eh, 20-21 de enero, que empieza Acuario acuario va hasta el 18 19 de febrero que empieza piscis 18 19 de febrero ¿Sí? conozco a una de las más grandes líderes del mundo cristina elizabeth Fernández de Kirchner que ella nació el 19 de febrero es Piscis porque el sol ya estaba a 0 grados 14 minutos de Piscis cuando ella nació y ella asegura que es Acuario, no es Acuario es Piscis eh, y bueno, Piscis hasta el 20, 21 de marzo que empieza Aries cuando nació cuando ella nació, ¿vos sabés que es la única vez en ese siglo que el sol entró uh, después? Mira. Mira, pero ella es Pisces. A 0 grados 14 minutos tiene el sol de Pisces. Bien. Eh, como ustedes vieron, yo les marqué. Cuatro puntos que fueron los equinoccios de eh, otoño y primavera y los solticios de eh, eh, invierno y verano. O al revés, depende del hemisferio. Si ustedes se fijan, eso a mí me separa en cuatro eh, porciones la torta, esas cada una de esas cuatro porciones en que me separa la torta me habla de una cualidad en particular, o sea, Aries. Cardinal es el que empieza esa porción de torta. Tauro es fijo, es el que está en el medio de la torta. Y Géminis es mutable, es el que está para cambiar de, de porción de torta. Lo mismo pasa con cáncer, que empieza la porción de torta, es cardinal. Leo es fijo y Virgo es mutable. Lo mismo pasa con la otra porción de torta. Libra, que es eh, cardinal, Escorpio que es fijo y Sagitario, que es mutable. Y con la última de las porciones de la torta pasa lo mismo. Tenemos Capricornio que es cardinal, Acuario que es fijo y Piscis que es mutable. A su vez, cada uno de estos signos tiene un elemento que puede ser fuego, tierra, aire o agua. Y entonces, por elementos, esa torta me queda dividida en tres partes, no en cuatro. Entonces tengo a Aries, que es fuego, a Tauro, que es tierra, a Géminis, que es aire, y a Cáncer, que es agua. Y acá se repite. Leo fuego, virgo tierra, libra aire, escorpio agua, sagitario fuego, capricornio eh, tierra, acuario aire y piscis agua. Pero entonces, cada uno de estos... Eh, Elementos, cada uno de estos signos es del mismo elemento, pero de una cualidad diferente. Porque si ustedes se fijan, Aries es fuego cardinal, eh, Leo es fuego fijo y Sagitario es fuego eh, eh, mutable. mutable. <ríe> no me salía. Todo eso yo se los quiero mostrar, que está acá en este manual, que si no lo tienen, les aconsejo que se lo bajen. Es un manual que hicieron los eh, alumnos de, eh, más avanzados. ¿Sí? Eh, en realidad elegía a, a un grupo por cómo se llevaban entre ellos viendo sus cartas natales. Ellos, Los escritores fueron Liana Lilo, La Pérez, Jordi Miguel, Raiza Armas, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trirene Fría, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Ma Martínez Murillo o Marta Mu, como le gusta que le digan. Liliana Ramírez y Jessica Minute Olvera acá ustedes tienen en este manual, me lo piden, este distribución gratuita si no lo tienen. Se los acabo de poner ahorita en el canal, maestro. Perfecto. Eh, y si no, también pídanme que los agregue. Eh, que lo sume a la biblioteca o subiles el link de la biblioteca ahí el primer libro que van a tener es este y acá tienen esta tablita que dice los tres signos de fuego cardinal fijo mutable los tres signos de tierra capricornio, tauro, virgo los tres de aire libra, acuario, géminis y los tres de agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer cardinal, escorpio fijo, piscis mutable. Bien. Hasta ahí. Eh, les hice una presentación de eh, los signos. Eh, ...de cómo se dividen... ...también se dividen en masculinos y femeninos... ...a mí no me gusta mucho la definición... Eh, ...hay quienes hablan... Eh, ...de... Eh, ...de positivos y negativos... ...tampoco me, me termina de gustar... Eh, ...pero bueno... ...esa definición... Es muy fácil de verla, empieza en Aries, eh, como masculino o positivo. Tauro femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Eh, cuando ustedes ya están en condiciones con solo esta información de poder decir por ejemplo que Aries es una constelación que tiene una energía explosiva porque es cardinal es de emprender, es de iniciar, y es fuego, es cuando se inicia el fuego, es, yo siempre digo el mismo ejemplo porque es, eh, nada, como esas reglas mnemotécnicas que uno se hace, eh, digo, Aries es el fuego explosivo, pues cuando uno pone la leña, y eh, le tira un chorro de, de gasolina y le tira un fósforo. Explota el fuego. Pero eso no quiere decir que quede prendido. Así como explota, se puede apagar. Eh, en cambio, Leo es un signo de fuego eh, fijo. Entonces yo me lo imagino como la antorcha la antorcha que está siempre encendida y que va con la gloria de la antorcha, ¿sí? Hay la antorcha de las olimpiadas. Y a Sagitario me lo imagino como las brasas. Por eso digo que es un fuego traicionero, porque vos podés pensar que está apagada porque está gris, pero adentro está roja, candente, y la agarras y te quemás. ¿Sí? Así podemos hacerlo con todos los elementos. Ya podemos ir definiendo las energías de cada una de esas constelaciones. Bien. En la clase 4. Yo les hablé de que había planetas interiores y planetas exteriores. Y eso es muy fácil de definir. Eh, acá en el manual, ah, no se los estoy compartiendo, ¿qué? me toca acostumbrar a esto, a compartir las pantallas. Acá en el manual van a tener en la parte de planetas, que es la última, palabras claves para cada planeta. El orden de los planetas. es según eh, la, la importancia que tienen para el planeta Tierra, o sea, la energía. Por supuesto, el planeta más importante que tiene el planeta Tierra... Para la vida humana es el sol. Sin sol no hubiera vida. ¿Sí? Por eso es el principio vital. Y por eso es el primer planeta. Después viene... Después consideramos a la luna. Porque es la que más cercana está a la Tierra. Después Mercurio. Eh, después Venus. Acá vendría en el medio la Tierra misma, ¿sí? Y después Marte. Decimos que el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte son planetas interiores. ¿Por qué a Marte también lo consideramos interiores? Porque podríamos decir que son interiores entre el Sol y la Tierra, todos estos sea hasta Venus, pero Marte no, ya queda después. Pero lo consideramos interior por la cercanía con la Tierra. Entonces, si separamos entre los planetas interiores, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, después decimos que hay dos planetas que son fronterizos. No en todos lados lo van a escuchar eso, algunos los consideran como interiores, otros como exteriores eh, y otros como fronterizos. A mí me gusta la palabra fronterizos para Júpiter y Saturno. Son planetas fronterizos porque dicen que eh, hay estudios hechos de que gracias a que existen esos dos planetas, en las posiciones que existen, evitan que la Tierra no sea eh, cascoteada por toda la basura eh, del universo, por los asteroides, los cometas y demás. Eh, y por último están los exteriores que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los más lejanos y que también fueron los últimos a descubrirse. Acuérdense que en la astrología eh, caldea eh, conocían hasta Saturno y leían hasta Saturno. A Urano, Neptuno y a Plutón no lo tenían. Ya en la astrología más moderna, a partir de, de 1700, eh, se conoció Urano después se conoció Neptuno después se conoció Plutón y se fueron asignando por eso cada planeta eh, rige un signo pero hay signos que tienen los mismos regentes bien la clase de hoy va a terminar acá. Eh, porque no quiero tampoco dejar de compartir. Okay. Sí. Eh, Bere, Bere no puede... No no se le escucha y me está pidiendo que... Va, ajá, que le haga esta pregunta sí. con respecto a los planetas. Están en los signos, así estés en cualquier lugar del mundo. Es con respecto a los planetas. Eh, los planetas están en los signos, así estés en cualquier lugar del mundo. Lo único que se mueven son las casas, ¿correcto? Eso es lo que pregunto. Correcto. El mismo día eh, y, y a la misma hora, el planeta está en el mismo lugar lo que pasa que depende desde donde lo estés mirando lo vas a ver desde un lado desde, desde el otro eh... gracias profe por nada eh, las casas se mueven pero todavía no llegamos a ver las casas las casas se mueven cada dos horas después vamos a ver eso eh, en las próximas clases Bueno Espero que les haya gustado No tengo mucho tiempo para despedirme eh, Tengo otra actividad Ahora menos cuarto Yo pensé que en una hora Íbamos a poder hacer las cuatro clases Pero me parece que me excedí eh, En querer hablarle De las cuatro clases eh, y. No, profe, perdone. Sí, debo. Que me, me dice que sí puede pregun eh, preguntar con respecto a las duplicidades, triplicidades y cua cuadruplicidades. Bueno, no sé qué es eso, pero. Sí, las duplicidades. Que le pregunte. Las duplicidades. Seco húmedo es... me está diciendo. No. Las duplicidades es femenino masculino, o seco, húmedo, positivo negativo. Eh. Las triplicidades eh, son esto que yo les decía, las cualidades, cardinal, eh, mu eh, fijo, mutable. Y, eh, y las eh, cuadruplicidades son los elementos, ¿sí? fuego, tierra, aire y agua. Bien. Les pido que todas las preguntas que tengan para hacer, eh, eh, se las anoten y el próximo viernes eh, las eh, eh, tratamos de responderlas, todas. Eh, espero que les haya gustado, me encanta que hay un montón de gente, pensé que íbamos a hacer muchos menos. Gracias, gracias, gracias. Eh, y los espero también de lunes a jueves en el chat de voz de curso de astrología. Eh, todo por Telegram. Eh, y, y bueno, y el video voy a ver cómo lo subo. Pero este video también lo voy a subir. Eh, Chao, hasta el viernes. Muchas, Chao, gracias, muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias, muchas gracias, profe. Hasta gracias. luego.